Muy buenas a todos chicos y chicas Aquí Bandolero 7.0 Y bienvenidos a Stranded Deep Continuamos aquí donde lo dejamos Estábamos ahí un poco envenenados Si no recuerdo, ¿va? mirad ahí las pintitas Vale, llevamos ahí unos días sin jugar Pero bueno, estamos ahí Un poco viciados con el No Man's Sky Aquí seguimos con el Stranded Deep De náufrago. tenemos, el... Necesitamos el de este Vamos a ver Esto no Un momentito a ver, antídoto Aquí, vale Estamos dos de, dos de pipi, tío Y es que solo tengo uno, como no Como no eso Vamos, tío, si encuentro alguno más ¿Qué hora es? Las 7 de la mañana Bueno, ahora Ay, Dios con mucha piedra, tela A ver Tenía por aquí chille para pegarle esto <risa> Ven, recogemos Recogemos y Tiene que salir aquí el pipi Si no me voy a tener que ir a, a explorar Vale Cangrejillo ahora no Está complicado, chavales No sé Vamos a dar otra vueltecita por la isla Y si no, pues nos tenemos que ir a buscar el pipi ese Si no, vamos a morir con el veneno y las leches que le han dado. Todo esto habría que echarlo abajo. Venga, corre y. Mandolero que ya mismo estamos insolados. Ok. Ya mismo tenemos mucha calor. Tiene que estar aquí el pipi, ¿vale? Pero no sale. Tardaron unos días en salir o lo que sea y no. Y no tenemos. Tenemos uno. Y nos falta otro. ¿Vale? Mira ahí. Tengo el coco preparado y todo, pero nada Una piedra Eso es importante, eh La roquita y Y la tela Es de las cosas más importantes en principio Hasta que podamos hacernos con el pico Y el telar, ¿vale? Mm. Es lo que queremos La roquita, pues bueno Vale, me la llevo esta también la búgula Esta también me parece que era pa, para aguantar la, la respiración debajo del agua, ¿vale? Bueno Pues no parece hecho, ¿vale? Que haya pipi de este Vaya Nada, tío Que no hay plantita de estas aquí llena de De lo que necesitamos Es muy raro, ¿eh? Normalmente debería de De estar ahí las dos Pipi Yo no sé qué he hecho con los pipi Esto habría que Bueno Beber, ¿cómo andamos de agua? Fatal. A no, beber. Vale. Hemos recuperado bastante. quería comer ahora. Madre mía. Tengo carne ni nada, ¿no? Pillo un cangrejillo, que okay, me lo. algún momento. O no me complico. No haya un pipi por aquí. Tiene WhatsApp, eh La nevera, la bula eh, Yo que es una bula, ¿no? Aquí Ah, mira, tenemos aquí para comer Vale, pues estupendo Suelto esta, ¿vale? Equipo por esta Y me la como Y como no tenemos el... medio de la mañana Ya ves La nevera estaría bien ¿Cómo vamos de insolación? Bien Me falta... Más comida pero bueno, mira aquí todas las chapas que tenemos. El principio aquí estábamos haciendo con el... Este me voy a tener que ir, ¿eh? Si no voy bueno, a por aquí, yo agarro mi bote y lo que no sé para dónde irme. Es lo malo. Ok. vamos uh -huh. para allá, yo qué sé. La primera isla que veamos. Eh, no tengo que... Vale. Vamos para aquella misma, yo qué sé. Donde esté el...? A ver. Tenemos dos, es lo malo. que ya parece más mejor, no sé. Ya vamos, vamos para allá. Vale. Contamos el bote. Cojo mi remo. Si es que puedo. Ahí. Cógele. Ojalá. Venga, no ve aquí el problema que hay para coger el remo y tal, ¿vale? Ya estamos ahí poquillo Bueno, vamos Vámonos, bandolero Mira No vamos a poder, no vamos a poder Un momentillo Va hombre Nos agarramos con el lado Venga, mientras que venga el tiburón Mira cómo se sube, bandolero Vámonos Allá no Allí había un palo o algo, ¿no? A ver Venga Está complicado esto, pero bueno Veremos a ver Cómo venga, australia la tormenta Chavales, mal momento Para para ir yo en busca de El antídoto, tío Era aquella Estoy un poquillo ahí indeciso Creo que Era aquella Vaya que parece que hay mejor... No, ver esta... Pero bueno... No estamos nada, ¿eh? Y lo que sea también... Pero estamos cerca de la... De la costa, sí, tío... ¿Nos vamos para acá? Yo qué sé... así llegamos... Parece que tiene mejor... Mejor ambiente... Mejor... Tiempo... ¡Eh, eh! ¡Maldición! ¡Que me va a comer el tiburón! ¡Súbete, maldición! ¡Dios! Vamos a morir. <ríe> ya voy a morir. Súbete, bandolero. Uf. ¡Dios, el tiburón! ¡Otra vez! Pero ¿por qué me tiran? ¡Ay, que me va a comer el pez martillo este el tiburón martillo! <ríe> <risa> y no tengo nada para defenderme Ay, ay, ay, chavales Encima se ha dado la vuelta Encima se ha dado la vuelta, voy a morir <risa> Míralo Pero tú te crees Fuera, bicho Ahora tengo que dar la vuelta a esto, tío Dios, que voy a morir Ay, ay, ay ¿Qué me pasa esto a mí? Me tenía ganas que admisla Vamos a morir otra vez, chavales muy cerca ahí, ahí, ahí. pero tío, es que el pez martillo este. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Fuera, bicho! ¡Fuera, bicho! <ríe> ¡Pero vámonos, bandolero! ¡Vámonos! dame ver que me han dado. Ahora no puedo abrir esto. Eh, otra vez. Tirado. <ríe> ¡Vámonos que viene el <ríe> Echa esto, tío, el tiburón que me ataca, tío, que le voy a atacar remo. <ríe> ¡Qué mal lo llevamos, chavales! Toma otra vez. ¡Montate! ¡Esto es lo eh, que no te deja montarte! ¡Guau, buah, guau, buah, guau! Buah, ¡Me va a comer el tiburón martillo! ¡Que me come, tío! Pero quieres subir! Esto deberían de ponerlo mejor, tío. Bueno, ya no me van a arreglar nada, pero bueno. ¡Ay! ¡Dirigir! ¡Vámonos! Si es que me ¡Nada, tío! Yo me voy a llevar mi. Mi de esta. A ver si puedo. Madre mía. ¿Para dónde? ¿De le va? ¡Que viene, que viene, que viene! Vaya, vaya, vaya. Vámonos. ¡Ay, ay! Le da por.. Vámonos. ¿Me llevo el bote o no? Ay, que no lo sé, que me va a atacar. Y voy a morir. Vámonos, vámonos. Ay, ay. Ya, ya me ha atacado. Me ha atacado, estaré perdiendo sangre. Ay, Dios. Es que no podemos, no podemos salir todavía. Tío, que estoy muy leo. Se sube. Lo dejamos atrás. Vámonos, no, no. Ay, ay, ay, ay, tío, que me voy a morir. Dios. Envenenado. No bueno, estoy perdiendo de eso, pero estamos muy lejos de la costa. Dios, que voy a morir con el tiburón martillo este cansino. Vete, bicho No tengo para tirarle lanza Me está tomosqueado Y me quiere comer Ay, Dios Vámonos Corre, bandolero Ahí, hasta la estamina. Nada, abortamos misión Abortamos misión ¡Que nos come el tiburón! Dios, muerto ¡Muerto! Me comió No hay por nada Envenenamiento y sangrado Tres días he durado Madre mía, chavales La leche que le han dado al juego este Es difícil, ¿eh? Para mí es difícil este juego No tengo pillado el rollo Me confío ahí me creo, me creo que me puedo ir a otra isla Y no, no podemos ir, ¿no? Pues nada, vamos a jugar otra nueva partida, tío No lo veo yo esto <ríe> Muy católico La mierda, del veneno y toda la historia, tío Venga, partida nueva, ¿vale? ¿Es eh, así? Eh, ¿Vamos a cambiar el sexo que qué, tío? muere para...? Porque tengo este? Aquí Bueno, ponemos a la chica A ver si nos dura más Porque vaya tela Ok, con la camisa, el pantaloncito y la, la manoletina. <ríe> el mundo, no sé. Mundo nuevo, tío. No sé. Aleatorio. Aleatorio. Buah, no sé, tío. Muerte permanente, pues casi que sí, porque estamos ahí. <ríe> ok, no sé. Con la fauna es muy chunga, eh. Pero bueno. Ok, difícil ya, tú, ¿cómo será? Si nada más no duramos nada, es difícil ya que te cuento Habíamos avanzado ya mucho, tío, me da coraje porque habíamos avanzado ¿Qué hacemos? Seguimos intentando ahí continuar, venga, vamos a, a intentarlo, ¿vale? Me da la chella otra vez a empezar partida nueva Venga, vamos a ver Que quizá. Me vamos a esperar a que crezca otra vez el pipi aquí en la isla Otra cosa no tengo, ¿vale? Ea, pues estamos aquí Ea, A ver cuándo podemos hacer más cosas Voy a este y me voy a liar a romperlo todo A sacar material aquí Por un tubo Ea, pero bueno Maldito cangrejo me ha, me ha atacado y yo, pero es que cualquier Bichito, un cangrejillo de, de, de... osu, Mini cangrejo nos ataque Y nos no revienta Ve. Un tronco, muy bien lo agarramos y Y vamos a ver donde no moleste se lo va a llevar a toda la Marea, la aquí vamos a poner todos los materiales ¿Vale? De momento esto Ok, más a queda esto pelado ¿Vale? El árbol ha dicho, venga, el primer árbol este Venga Ok Estos palos podemos recoger, o los podemos dejar o Podemos hacer lanzas no estaría mal, pero bueno Venga, reventa todo esto Vale Este poquito pero bueno Y mientras puedo intentar que Que salga ahí El pipi ese En la leche me más nada Vale Ahora lo cojo Voy a coger esto Ok otra para acá y luego la roquita, una roquita que vimos, mira ahí Eso no lo piséis Por el amor de Dios, que seguro que... Seguro no, vamos, segurísimo que me menina ahí Y lástima que no crezca el pipi ese, a ver si llueve o algo, tío Ok Échalo todo abajo y luego ya me la llevo, llevaremos Ven, bueno, otra <ríe> Hay que estar atento a, a la durabilidad de la del la, de la hacha, ¿vale? Que tienen durabilidad Esta está el 88 Y Esta está mi Ah, vale, que es que la tengo Equipada en el cinturón A ver Cinturón a esto Si me la quiero quitar No puedo uh -huh. El agua ahí también ya Bueno ya averiguaremos la durabilidad de la, de la hacha Yo No quiero que se me... Tampoco, mira, hay un coquito Pues lo pillamos también para soltarlo con el otro Vale Deberíamos de pescar algo también No lo digo Pero bueno, vamos para allá Vamos Tenemos otros materiales que bueno no sé si traerla para acá, la palmera Me gustaría saber cuál es la planta del pipi Seguro que alguna de estas Que la cogí el primer Episodio o lo que sea y ya no Bueno, seguimos Tendremos que meter ahí más Más fibra de esta, ¿vale? De la palmera, ahí para el destilador, me voy a hacer más destiladores Me voy a hacer más destiladores que nunca vienen mal Vale, nos llevamos para allá la palmera Cuidado con destrozar el campamento <ríe> Porque esto arrasa Ahí, y ahí tenemos ahí un par de palmerillas Uy, chapa Ahí vale, También podemos hacer pilas de... A ver Un momentito A ver No, gancho no, de momento no Nada no. Las soga sí si nos viene muy bien, tío Esto sí nos viene muy bien ¿Cómo era lo de fabricar? Fabricación rápida es esto, ¿no? Mira, tenemos para hacernos ya La caña o okay, que, tío Ah, no, el gancho ligero Vale, esto es para colocar la, la linterna que no tenemos Esto hacer hacernos otra Casi seguro Ay, ahí. ahí no tengo espacio Ok Soltamos el poquito Uf, El pipi, tío Y luego las palmeras estas creo que se podía hacer también Pila de, de palmera o algo Vale Estoy muy verde. Tiro de la construcción. Estamos el martillo. Todo no me lo he hecho. Estaba ahí en ello, creo que pues se me rompió el otro. Vaya tela. Vale Vale, todo lo que tenemos ahí de construcción. Que tenemos eso que abrirlo también. Los vehículos, ¿vale? También tenemos que empezar ahí con la balsa. Anda que no tiene cositas, tío, la balsa tampoco A ver, fondo de balsa, tío También Y la base Bueno. Cultivos, Cultivo, vale, también tenemos que empezar A cultivar Historia Ok Y los consumibles Lodre también, necesitaríamos, tío, un montón de cosas No sé cómo podemos avanzar Mira la gasa ahí también con las frutitas Vale, que es como si fuera las vendas Vale Las vendas, lo malo que te pide tela Entonces está chunga la cosa Yo me haría otro, otro destilador, tío Malo en la tela, que no sé si vamos a tener Y para hacernos el telar Buah Poca broma Estaría muy bien, ¿eh? Tenemos una cuerda ya Cuestión de ir juntando cuerdecitas y tal Vale, me voy a equipar esto un momentillo La hoja de palmera Para añadirla ahí Ok, podemos beber algo A ver cómo está aquí la cosa Más o menos bien y Algo de comida A comer Vale Palito y Vamos a soltar por aquí unos pocos Ok Vale La roquita también Uf, la roca es súper importante, chavales Aquí tenemos otra roca, no me fastidio A ver, el tridente Roca, sí, tío esta roca Ah, vale, que la dejé yo aquí Pues hay que ponerla en otro sitio Aquí mismo la del Muy importante la roca, ¿vale? vale el tridente, pues bueno, podemos pescar algo Vale, pero lo importante es lo del... Lo del antídoto, pero bueno Tenemos tres días, ¿vale? Luego lo del refugio, más que nada es... No es muy necesario, ¿vale? La casa, me refiero, como tenemos el otro refugio Normal para dormir y tal, pues... No puede venir bien Ojalá saliera de aquí el pipi, tío Aquí más palos Sí, que lo acabo yo de soltar Ok mm. Pescamos largo Un momentillo A ver si quiere Sin que me coman Luego tenemos que buscar también Como Pesca sardina, hombre A ver si sí, difícil pescar sardinas. Venga, me va a comer otra vez el tiburón. El pez payaso, no. Vamos a sardinilla. Hombre, si pillamos un mero o algo mejor, pero. ¡Uy, es que ni una sardina! ¡Mira ahí está el mero! Antes lo digo, antes viene. Un poco así, ¿no? Pero le voy a dar. Vale, subimos para arriba. Antes que venga el. Este y... Ahí hay otro truquillo, vale. A ver si me lo puedo llevar. No, que tengo aquí. Esto... Esto igual. Que viene? que viene el tiburón? lo he sentido la musiquilla. No ve ahí la burbujilla, eso es que tenemos. Pero corre, tío. No el mero que nos va a comer el tiburón. ¡Vamos! Nuestro mero gigante Vale, para que no se ponga malo Lo suyo no desollarlo Entonces Pues lo vamos dejando por aquí Provisiones mm, A ver dónde dejo el, dejo el mero Aquí a la sombrita Que no se me ponga malo <risa> Así si no lo desolláis No se pone malo Mira, pues estupendo Venga Bueno Poca vida Y la insolación El pipi este <risa> Cullons. a ver, me la juego Debería Deberíamos de, de pescar más, mejor Así con el tridente, tío Pes payaso ¡Toma! No le doy a la sardina Toma Ni para el pez payaso no, tiene que sardinilla Como esta verde Así es muy difícil tío y practicando, ¿vale? para el, Luego para los tiburones. ¿eh? Pero como veis. Venga, así que debería ser más fácil con el tridente que con la. Con la caña, tío. O sea, con el, Con la lanza. Yo creo que es por la vista, ¿eh? Que falla esto más. Eh, mira los tiburones. pero este creo que no hace nada, ¿eh? Estos son amigos. Vale, esto no nos hace nada. <coughs> Perdón. Inspiramos un poquito. Ni telar ni nada, eh. Vamos a morir otra vez. <ríe> Cuidado. La de esa que me vuelvo a manera arquero. <ríe> Ve disco. Que esto no se pesca. El cimiento de arcilla. Necesitamos el pico para esto, ¿vale? Ay, ay, ay. Ese sí. Ese... Ojo con ese. Tiene mala pinta. ¡Ojo! Sí, está la musiquilla Bueno, ataca el tiburón y nos come Ya De los buenos Yo que no pescaba en una sardina Tiene... Tiene guasa la cosa, ¿eh? Como has perdido facultades, bandolero Pero bueno Haciéndome las chamba la, las sardinas, tío Luego estaba también la tortuga Pero no sé si las tortugas se pueden... quemar. No le he Y como venga la, la de esta, vara. no le he dado. Tortuguilla, te dejo cazar. No, bueno, pues doy. <ríe> Quedo encima con el reflejo del agua. Nada, que no. Las tortuguillas, como no. No parece, ¿eh? Que se deben cazar. <ríe> Voy a pescar, en este caso, ya mismo viene la... La oscuridad y no vemos nada. Otro mero, pues me llevo otro mero, tío, que, que os diga. ¡Top! Súper arriba que va a venir el tiburón. Agarra el mero. Agarra. ¡Ojo! Oh. ¡Ay, que me van a comer! <ríe> ¡Qué voy a sacar de tiburón! A ver si no pillo la... Estrella de mar venenosa, tío a tener las localizadas que... Localizada, eh, me llevo el mero gigante a cuesta ¿Y es Que hay sardinilla ahí? Pues nada, yo a por mero <risa> Vámonos a un otro mero a la espalda Ahí al hombro Ya tenemos dos meros. Ahí, a descansar <risa> Una parejita de mero Quiero encenderla de esta o yo que se ver. Buah Vale Esto hay que solucionarlo, tío Vale, nada más. fabricación rápida uh -huh. Naza primitiva Menos una, yo que sé Venga, la, la cuerda debería soltarla también por algún lado Ah, mira lo de Equipar rápido, ¿vale? También equipar y sacar más huecos. No sé cómo podemos sacar más huecos, pero bueno. Fabricar, no, no, es soltar la cuerda. Ahí. Luego el. Fruta de yuca, lo he vera, fruta de yuca, lo he vera. Ok. Mm fibra, bueno, la fibra me viene bien la que tengo la yuca a ver si ha crecido esta, sí, vale, para hacer más cuerda ahí cuando ponga yuca, pues entonces le damos ok eh, fabricación rápida, no ahí ahí y hacemos ahí Mira, un montón de hojas fibrosas Podemos hacer, ¿vale? Fabricar Ok, mira esto Hojas fibrosas recoger de esta. Y hacemos como unos montoncitos Unas pilas de hojas fibrosas Así cuando las necesitemos Pues las cogemos A ver dónde las pongo Que las tenga a la vista Yo creo que de aquí no se irán con la, con la marea y tal No creo Voy a dejarlas por aquí, ¿vale? Colocar Y ahí tenemos la fibrosa ¿Tengo más en el inventario? No Estupendo La... La de esta, la... La soga que no la he soltado, ¿vale? Tenemos ahí Sí, sí, la solté, como que no Vale, la cojo Necesitaríamos otra para el telar Es que es muy importante, ¿vale? la del telar, ojo, ya que estoy Pues mira, no me lo hago Vale Dale Eh, no, este no No me voy a fabricar yo no. Quiero soga, eh No me lo puedo hacer Tengo dos nada más Ahora sí lo tenemos. Y ahora el telar con los cuatro palos. Vamos. También tendremos que hacer otro destilador, ¿vale? Y el ahumador también muy importante, por supuesto. Pero bueno. Pienso que este estaré bien. Palos hay por toda la isla. Pues vamos a intentar coger unos palitos de aquí, del árbol. Porque voy a dejar la isla esta, vamos, peladita? Vale Ya ni más Cuidado con las culebras también Que salen también Culebras nocturnas Y te pican <ríe> Y te envenenan Vamos a hacer un telar ya chavales a tener tela ahí Ok Pues ya estaría El telar, vale Ponemos aquí fabricación rápida Soporte para cultivo No, no, ese no hay. es Ese es del cuero Telar Vale Y Como ya tenemos esto todo Ya ahí muy... No Pues vamos a ir poniendo El telar por aquí arriba ¿Qué os parece? Aquí es la de refugio Pues venga Aquí mismo Ahí al lado de los meros Ya tenemos el telar Vale, ahora sería cuestión De fabricar tela <ríe> Que no sé cómo hacerla A mí no que con Como fibrosa o algo Esta Aquí tela Vale, vamos a ver de, de fibrosa fibrosas. efectivo de Vale He hecho mis Si tenemos más yuca o algo por aquí Y si no pues Esta no ha crecido todavía Está ya anocheciendo las 5.27 ¿Qué es esto pelado? A ver Palos Puedo hacer un montón palo. de palos Jejeje Veis, ¿vale? Y nos llevamos palos Y nos ponemos donde nos apetezca En este caso, aquí tenemos unos poquillos palos Aquí mismo Vale A ver este Otro montón palo palos Donde nos deje que esté en blanco, pues ahí lo ponemos un momento, no me deja Ahí A ver, girar Izquierda, derecha Me había dejado, eh Pero bueno Ahí pero no perderlo Vale <risa> Ya está anocheciendo, como veis Vamos oh, fibrosa, necesitaríamos Este, ¿cómo va? vamos un poquito Ok Creo que un poquito más hito. A ver si llueve, tío Estamos casi llenos Pues venga, otro poco Cogemos cuánto necesita mm, Tres Uno, dos y tres Me lo pongo en la mano Y añadimos fibra Tres, ahí Y ya se va esto Bueno, como veis está la cosa chunga ya A 623 Ahí con la luna podemos ver un poquito, ¿vale? Un poquito, no mucho Pero bueno Vale, ahí No tengo linterna ni nada todavía La <risa> casilla aquí para el autogiro y tal Cinta adhesiva Contenedor Vale, pero de no momento nada Vale Ahora la fibrosa no la veo Deberíamos de comer algo también, tío Fugata hasta le hace falta un palo para acá el palo A ver Cerco, no. Ahí, fogata Lo mantenemos pulsado y Y lo añadimos a la, a la hoguera A la fogata Cogemos el alto de leña Nos acercamos también a la fogata Y encendemos para tener aquí un poquito de luz A ver si puedo cocinar algún pez Que no creo, pero bueno <risa> Ay, ay, ay, ay Necesitamos ahumar la carne, el ahumada viene muy bien Para que no se nos ponga mal la carne, ¿vale? Ahí Y el pescado este lo soltamos por aquí mismo Ahí No tengo pescadito ¡Eh, cangrejillo! ¡Cangrejillo! ¡Ven para el cangrejillo! ¡Ay, el cangrejillo! Ahora no te escapas, antes me picaste Ahora te pillo yo a ti ¡Toma! Vale, lo de sollo Ahí, pero que me la carne, muy rica Me subo Ok Ahora la, la Canecita, me la equipo y la colocamos vale y esperamos aquí perfecto eso que se va llenando yo creo que es el este, vale el destilador supuestamente se oiría una gotita por ahí caer al coco y tal vale pues le voy a añadir más no parece sí vale y añadimos fibra, eso que nos falte Como vamos a hacer Bien, ahora María falta Debe, Incluso otro poco, ¿vale? hay que dentro ser Murciélagos creo que se pueden cazar, ¿eh? Creo, ¿no? no sé si podrán comer o no Pero Creo que se pueden cazar Aquí deberíamos estar haciendo algo De mientras, en la noche <ríe> Podría hacer con la... que no me quiero separar? Podemos comer un coquito de esto Ahí también Vacío, ¿vale? Pues oh, toma Ahí, luego había, creo que había otra manera Para que se rompiera el coco A ver, pero hay que lanzarlo más para arriba ¡Ostras, que lo he roto en el aire! ¡Qué gracioso! ¡Ostras, qué guapo! Vale, tenemos la pulpa Y un par de ellas si nos podemos comer, ¿vale? Chicos, para que no nos dé la, la diarrea esa chunga. Comemos ahí un par de ellos. Y algo que nos da. Más, ¿no, eh? Ea, perfecto. Eso nos sube ahí la comida. A la cocina, querida. Carne pequeña, cocinado. Y ahora me la como. Ok. ¿Cómo vamos? Deberíamos de comer más, tío. que comer más. Ya no puedo comer más coco. Cangrejillo, imagino que sí, ¿no? A ver si viene algún cangrejo. A atacarme o algo. <ríe> hay que buscarlo también. Luego las. Las palmeras, estas habría que romperlas también. Ahora no hay cangrejillo. Cuando uno necesita cangrejillo. Tenemos raciones de comida y tal, ¿vale? Pero es por seguir la, la supervivencia y tal. Encontrar ahí el espíritu aventurero. Ahí me parece que va un cangrejo. ¡Sí! ¡HD! ¡Toma! Antes de que te vayas pa... para el mar, para el agua. Ven para acá. Oh, gross. ¡Gros! <risa> me parece que hay algo así: la alga o lo que sea, sobresale. Tenemos la noche tranquila, ¿vale? Deben coger más roquilla o algo. Un cangrejo me da igual. Ahora mismo Poca tela, pero bueno, eso lo vamos a solucionar, ¿vale? Mira ahí, ¿veis la, la Burbujilla? Pues ahí hay que ir Porque eso es un pecio, es un Es un sitio que puede, nos puede dar algo de luz rico Y puede estar bien Mirando a ver si había alguna piedra, pero no vemos piedra ni nada Nada, una vuelta tonta que hemos dado y y poca cosa Vamos para la fogata que se me... Yo no he apagado la fogata, Nina Mira, una roquita Que no viene muy bien Vale Y antes de que se me acabe la fogata Cojo la palmera por aquí Corre, bandolero No te la dejas atrás Agárrala Se que quedado un call ahí por la roca o algo Ok Y la ponemos aquí junto con la otra Para tener ahí Materiales Venga, a poner el otro cangrejito aquí No tengo la mano, no Y yo, pongo la mano Colocamos, ahí Estupendo, ¿Cómo vamos a editar? Bien, ahora echarle otro trago Lo tenemos ahí Voy a echar estas dos hojitas de palmera que tengo por aquí Ponemos aquí, añadir fibra Uno y dos, vale Ok, a fibrosa para abrir. Abrimos. Yo lo que quiero hacer es la tela, pero necesitamos el otro. Sí, tenemos dos. Dice. Vamos a subir ahí la... Ahí. Vale, ya los tenemos. Ahí esperamos otro poquito. Y vamos a hacerte las dos de cuatro ¿Solo tengo dos? Pff, eso no vamos a ningún lado La roquita le voy a saltar por aquí ¿Dónde está la otra? Aquí Ahí Esta me la otra Hacemos ahí Una pilita ahora cuando saca el cangrejo me lo como Y dormiremos, me imagino o algo Son las diez y media muy poco el cangrejo Necesitamos ¿eh? pescar muchos cangrejos Para recuperar ahí La vida Y porque para recuperar la vida Necesitamos estar llenos de De la comida y, y del agua, ¿vale? Para ir recuperándonos Bueno, bueno Más cositas, tío Palo Venga, ya la ya tenemos Vale nos sube también la, la cocina Recogemos Extinguimos, yo creo No me deje, ¿vale? Me la como Muy rica Pero no llenamos ¿Vale? Es lo malo y para no se gaste Palo Por ahí Con los otros palos Podemos ahí juntar ahí un poquito A ver si me deja No no me de acuerdo nope. Bueno Y los meros que podemos hacerlo también, ¿eh? No es, no es mala idea hacerse un mero, ¿eh? No es mala idea Pues si me pongo a dormir A ver, voy a ver un poquito Y lo mismo me hago otro mero De esto a ver, vemos, vale Estamos llenos Sería cuestión de hacerse otro... otra cane de esa Venga, encendemos aquí Otra vez y ahora sí voy a por lo menos uno un mero de estos gigantes lo vamos a ir a a ver si puedo madre mía hola le voy a reventar el doso Jopeta... ¡Oh, venga so estamos por aquí el lato de leña y a desollar un mero Me equipo el cuchillo y desollamos nos de la carne muy rica vale y a ponerla ya del tiro A ver si me deja Ahí Carne mediana, creo Carne mediana Voy a colocar Ahí Ese sí nos va a alimentar bien, ¿vale? Ojo, lo que no soy yo ya Si le hemos... Eso ya del todo Bueno, lo dejaré ahí, ¿vale? A ver, necesito más tela, tío Más es Lo malo también, las fibrosa que plantar yuca y tal Ojalá encontrar a la planta del pipi ese Jejeje <risa> Eh, no me quiero ir de aquí de la cocina, tío. Mm -hmm. Y no me quiero comer más coco. Vaya que me dé la, la diarrea. Bueno, le esperamos aquí. O rompemos aquí una hoja oh, fibrosa de esta. Ven para acá. Ven, palmerilla. Ven. Ven aquí. Este esparta yo aquí. Ahí. Estamos cerca de la hoguera. Se nos rompe el hacha, ¿eh? No quiero que no se me rompa del todo. Ahí. Vale. Este. Bueno, viene bien para aquí, para... Para eso lo voy a dejar ahí. ¿Vale? Esta hojita. Ahí para luego cogerla. Para nuestro destilador. No, que podamos me hago otro, ¿eh? Muy importante, por lo menos... Un par de ellos, ¿eh? Para que no... ¡Oh, oh, oh! Que me llevo la hoja de palmera, tú Se la va a llevar la corriente Que no queremos ¡Ay! Y este por aquí Lo subimos un poco Claro, tío Y lo bajamos Luego los tronquitos, pues... Ponemos las cañas, supongo Este como va Va bien Venga, a darle aquí Un momentito que quiero mirar mi hecho A ver A ver Eh... Aquí Cambiarme Quiero equipar el Cuchillo, por ejemplo, ¿no? A ver, cambiar Ahí A ver si sé cómo cambiarme esto Ahí, vale Y ahora ya puedo ver la durabilidad 3,6, me le queda nada, ¿eh? Le queda nada al hacha Buah. Madre mía, chavales. Esto cuando se hace, tío, eh, me tengo que echar a dormir. <ríe> Venga, vamos a darle aquí para más palitos. Venga, los murciélagos y todo. Vale. Tenemos un gatillo de eso. Este. Un montón de palo, ¿vale? Y... Ponemos bueno, aquí mismo. Un montón de palo para cuando lo queramos utilizar. Este. Lo mismo. Vale. Podríamos hacer más lanza No sé. Este de leña el este ya lo tenemos. El gancho de momento no. Pues nada. Otro montón de palo. Vamos a llenar esto de palo. Eh, ya se ha hecho. Eh, quieto. Hay algo en medio que estorba, ya, ya Eh, voy Cogemos nuestra carne Que no se queme La recogemos Y la equipamos Para comérnosla Ok, a ver Vale, pues me la como A ver cuánto nos rellena Bastante, bien, bien, bien Bien, y ahora bebemos A llenarnos otra vez estamos a tope Ya supuestamente deberíamos de La vida, la vida Mira veis cómo va aumentando la vida A ver Creo que sí, ¿eh? A 2 y 20 Yo me voy a echar ya a dormir Creo Antes <risa> le hace falta esto Un par de años me cogemos uno Y dos Uno Y dos ¿Vale? Y tenemos que hacer más destiladores de esos Pero bueno Y la... Y la tela, tío, también muy importante Estábamos ahí también liados con la tela <ríe> Extinguí la fogata Ok Y nos echamos a dormir Y mañana será otro día ya De acuerdo Dormir Venga Uff Qué chungo esto, eh Qué chungo esto de la supervivencia sobre todo guardar, guardar es muy importante Por si metemos la pata y tal Partida guardada, bien Como veis, el mero nos ha... Nos ha puesto malo, le hemos sacado una tajadilla Y nos ha puesto malo A ver la vida Pues ha subido poco, eh Ha subido poco, mira Si bebo algo y como algo también para que no suba otra vez la vida Si no... Mal asunto No sé si darle ahora con el... ver, eh, no, me a ver si sé yo hacer esto No Que había uno que tiraba los cocos para arriba, tío Y lo mismo era aquí, en las piedras A ver, como lo lanzo yo para arriba esto Ahora, ahora, el coco me va a pegar aquí En la cabeza, ahora no se han ido el coco Ahora he perdido el coco ¿Dónde está el coco? Aquí Nada, tío Ya vamos a tener que el Nata lo, lo tiraba para arriba, vale Venga. Está lloviendo, eso me interesa un montón, tío ¡Ostras! Si tuviéramos cultivos, pero bueno, para agua Uno, dos Ah, vale, ya no puedo ver más Suelto El cuchillo A ver, mierda, ¿cómo va? Mm. Me dice la durabilidad Ahí, 2,1, que... Vamos chunga ya Uno Dos Tres Escogemos la pulpa Que creo que ya me la puedo comer, ¿vale? Ha pasado ya bastante rato Ahí, para que no nos dé Bien Y ahora debería otra vez subir la vida, tío Vale Y deberemos de cazar tiburones y cosas de esa. Pero bueno Pues ya o algo. Es que no me atrevo, tío. Te voy a meterme en el agua. No veas los tiburones como atacan. Venga, la lluvia, ya ves tú que viene a vendría. El estirador, este está vacío, pero claro, esto está lleno. Pues yo bebo. Aprovecho. Estamos llenos. A ver si sube la vida, tío. Había de subir. Y no sube. Ah, a lo mejor por el veneno, tío. Vamos por el veneno, ¿eh? Tenemos ese problema. Yas. Muy hinchado de bebé. Esta creo que se llena sola con la lluvia. Sí, pues lo voy a dejar aquí, ¿vale? Como se llena sola con el agua de la lluvia. Me ahorramos eso. Quitamos la planta del pipi, tío. Y no, no me la da. Estoy ya agobiado un poco, ¿vale? A ver, porque la bucla está crecido, tío. Vale, con pues la lluvia. Míralo. Y esta fue la que cogimos antes. Tenemos un problema ahí, tío. Bah. Ya os digo, si no encontramos el pipi ese vamos a morir envenenados. Mira, joven. 1,2. De viabilidad. Ya mismo me tengo que hacer otra de esta. Pero nada, el pipi este es que no aparece por ningún lado, ¿vale? Es lo malo Me pide dos, tío grejillo, no me ataques eh, Debería estar por una plantita de estas, pero claro Como esté por aquí Como está? Pues no, la ven Mira, ahí me puedo hacer tela ya, ¿vale? Eh, pero joven Ahí Hay veces que no se deja recoger las fibrosa Hay que tener cuidado con eso, eh Si os pasa eso eh, Esta palmera, tío Debería ya de pelarla también, pero bueno No es lo que venimos Estoy Buscando estas plantitas Y nada, no, no aparece el pipí Quiero pipí, pipí, pipí, pipí, pipí, pipí Y no hay Estoy recorriendo todas las plantas del mundo y no hay poco La lluvia ya ha pasado la tormentilla Es rápido pasa pasar la tormenta Vale, mira la gaviota Le lanzo una lanza a la gaviota Ay, que se me va A ver Gaviota, te quieta Ya ves tú, para apuntar yo con esto Madre mía Buah. Se me fue la gaviota Quería cazar a ver si se posa otra vez. <ríe> no, se va con su amiga. Ah, pues había un trofeillo también que se te posara la gaviota o no sé qué historia. Mírala. Y viene. Vení, amiga. No voy a hacer nada. Una amiguita de pan. Cuidado con la estrella, además. Ya estoy envenenado, pero bueno. Ya, tío, no, no avanzamos, ¿eh? Del, del veneno es un problema tenemos otra por aquí sobrevolando no nah, hacemos nada agrejo qué mal tío ya eh que fijaros que vamos no le da de ahora sí bien he subido ahí la, la, la lanza y Yo creo que en también, para que no se pongan malos... A ver... Cuestión de llevárselo... A ver. Vivo. ¿Mm? Vamos, sin desollar me refiero, ¿vale? Sin desollar. Encontramos el pipi y muy mal. Eh, ¿Ah? a toma. Ahora que ha sido eso. Ah, vale, otro cangrejo. Vale, vale, vale. para acá que te vía... Vamos a pegarle con la caza, como hemos hecho. Ahí, con la lanza. Ahí ¿verdad? cangrejillo. Quédate quieto. No te vayas para el agua. Ay, ay, ay. Ahí te espero. Toma. <risas> y con mi lanza. Y el, y el cangrejillo. Toma. Oye, pues podemos subir la caza ahí con los cangrejillos. Así tirando la. La lanza. Con la sardina no hemos tenido mucha suerte. Vale, sardinilla no. No puede ser. Ya no se ve el agua. Los reflejos y la historia. Yo, para mí, que fue esta, ¿eh? Esta planta. Cuando llegamos aquí, yo creo que fue esta. Eh, ha venido hombre. Si le ofrezco un cangrejo. Vendrá. Eh, amiga. Ah No viene. Mira. Ay, la gaviota que la tenía aquí. Para pegarle ahí un lanzazo. Pues ha venido a mi lado, ¿eh? Y <coughs> eh, otra. Otra. Eh, se me va, tío. La leche que le han dado a la gaviota. Ah, muy lejos. Eh, tela, tela. Ostras, que tenemos tela. Creo que per eh, he perdido el... El arpón, ¿eh? Me da a mí la sensación que se ha roto ahí, ¿eh? Con la roca, ¿vale? Hay que tener cuidado Ok Pues perdió la... balanza. La <risa> Vamos a hacer un poco de tela, tío Ahora soltaré el cangrejillo por aquí Vale, para que no se pongan malos tampoco Aquí Saltamos Y así no se ponen malos Ahí, a ver si los veo luego Esas otras Ahí con la. Con la arena. Lo mismo lo pongo aquí en lo alto de. Para no bueno, perderlo. ¡Ay! Y luego lo mismo en la noche. Los pierdo. Eh, pues ahí tenemos un par de cangrejillos. Para cuando no haga falta. Y la planta de pipi sin aparecer. Estilador de agua. Hay que echarle de esto ya. Ha llenado poco al final. Bueno, añadimos fibra Ahí Y bien Más cositas La tela Ok, tenemos aquí el telar Como esto de fabricar Ah, bueno, podemos hacerlo en fabricación rápida Damos pulsado Vale, y tela Guay Pues ya tenemos dos, ¿no? La que he cogido y Muy importante la tela, ¿eh? Ahora mismo no, pero nos hace a hacer falta tela. Tela marinera. Mira que me hago aquí un. Ahí. Mira que chulo. Como se queda ahí todo guapo. Pues nada, ahí estaría. Vale, seguimos necesitando el pipi ese que nos sale. Esto estaría bien eliminarlo, ¿vale? Para no poder pisarla otra vez. Pero como no podemos, pues nada. Estaría bien visitar otra isla, pero no me atrevo. Luego había. No sé. El martillo de fabricación Una planta de pipi nada no más, tío es el de mar a saltar, eh. Que no la quiero mezclar con la otra, ¿vale? Por aquí, nuevamente Aquí cerquita Solamente tenemos un cajón, tenemos que coger más cajones Así que El recipiente de coco lo quiero dejar aquí para el pipi. Tengo que hacer otro destilador, ¿vale? Y el conveniente, el. Algo para la fogata, para los niños. Hoguera con espeto. Estaría bien, también. Vale, pues esto que no podemos. No tenemos el bidón. El ahumador de carne. Sí, lo hay. No viene muy bien el ahumador de carne, tío. Más que la hoguera con espeto, ¿vale? Prefiero esto Vale una cuerda, tres palos La tela Y la fogata A ver Y una Luego necesitaríamos Una cuerda, eso ya es más complicado Eso ya es más complicado Dios. Estamos la fibrosa. ¿Cómo tengo el hacha? A tú cómo se me va a romper el hacha y... ¿Cero con 0,3. Sí, sí, sí. Está ya a punto de romperse. Un golpe más y la fuéramos roto. Pues nada, la suelto aquí también. ¡Eh! Ha crecido eso, ¿eh? Ha crecido la palmerilla. Soltamos el hacha. Pues nada, otro... Otro hacha, necesitamos aquí por toda la cara Otro hachilla Estamos dos Dos cuchillos sofisticados, poca broma, tío O sea, no, perdón, dos Dos herramientas de piedra La herramienta de piedra y la soga, estamos a la misma Me Averigüe la soga Tengo que refrescarme ¿Cómo vamos? Isolación, vale No me he ni cuenta Estamos ahí que nos isolamos. Tenemos aquí un pequeño refugio también Cuidado con las de estas Luego si os metéis debajo del agua Lo mismo, ¿vale? Eh, cuidado con el tiburón es de contenedor Ábrete, sésamo Me meto adentro Cuidado con la... Ahí Ábrete Me meto aquí debajo Luego esto se podría desmontar también, me imagino, con el martillo de... Vale. Esto es lo que quería hacer. Ay. Va subiendo, sí. Veis, va subiendo ahí el SPC. Ok. Aquí vamos subiendo también las habilidades. Vale, la insolación ya se nos ha quitado. Y nada, tenemos que esperar aquí, ¿vale? Un poquito que se nos quita la insolación Pues nada, esperar Un juego difícil, ¿eh? Donde lo haya, sobre todo si te envenena el primer día Esto es tremendo Yo no sé cómo no he muerto ya El segundo día creo que me envenené Vamos a morir envenenado ahí totalmente Y todo esto no va a servir para nada Porque no encuentro el pipi ese Y no vuelve a crecer Es lo malo Así que Esto va más lento me ha envenenado aquí la insolación. Esto es un rollo, ¿eh? A ver el mar. A ver si me sube más rápido. A ver, que no me coma el tiburón. Y yo sube eso, ¿no, tío? No sé. No sé si más rápido o no, pero. Esta es la forma de quitarnos la insolación. O comernos un aloe vera, también os lo digo. Pero bueno. Ya mismo me pedirá el oxígeno. A esta hora todavía se puede bucear, ¿vale? Pero ya mismo no se puede bucear. ¿eh? no suyo a partir de las 11 de la mañana. ¡Eh, qué me hago! Lo a partir de las 11 de la mañana, ¿vale? ¡Eh, eh, ¡Eh, la de esta otra vez no! ¡Qué tío! Está todo lleno esto de, de estrellas marinas, de estas venenosas ya? Ya mismo oscurecerá. Así que. La cosa va muy mal. Encuentro la planta de ti, Esa no. No hacemos nada. Digo, a ver si está por aquí. Por debajo. ¿Aquí que ¿Me dará sombrita? Esto. Sí, también da sombrita. Vale, pero no lo que queremos. Va, ya mismo me tengo como narración o algo para no. Yo qué sé. ¡Vamos a morir! <ríe> Al final la tela para nada. A ver, tengo la, la de esta a punto de Hasta la soga. Para la soga necesito yuca, este, o sea, hoja fibrosa. Las palmeritas que van creciendo, la yuca esta podría crecer otra vez, macho, no me da ni. Ni fruta. Vale. Algún coco nos podremos.. ¡Eh! Soga. Acción rápida. Y no la tengo ni que. Ya no puedo fabricar. No me deja más fabricar. <risa> Estoy intentándolo Ahí No Antes sí, ahora no ahora, A lo mejor había alguna tirada por ahí o algo eh, Lo tengo que pegar Con este mismo, con el cuchillo Vale Ahora sí, fabricación Alguna que sobre por ahí seguro que Aquí hay, vale Bueno, tenemos dos Dos sogas, que... Las sogas son muy importantes, tío Pues que no puedo talar la hora Bueno, vamos a hacer el hacha Y si no... A ver, necesitaré el palo Así seguro El hacha de momento no, pero bueno A ver hacha, esa primitiva vale, el martillo primitivo también lo necesitamos, Ay, la cañita vale para pescar, hacha sofisticada pero esta no la hagáis, esta piedra usada también necesitaríamos, el pico el pico el pico molaría tío Para averiguarnos la, la arcilla, ¿vale? Y la piedra, eso sería un... Sí, importante, tío Nos pide la herramienta de piedra y... No sé qué era lo otro Cuero, cuero, cuero, creo que es Sí, tiene toda la pinta de que el cuero Vale Que todavía no podemos Ah, de momento nada Pues por la sofisticada tampoco, tío Duraría más, desde luego. Pero claro, está el cuero y todo, que no. No podemos. Y no puedo tampoco el hacha de momento. Me pide las dos piedras. Vale, vamos. Problemas por todos lados, ya digo, esto muy difícil. Menos para mí. Las piedritas las tenemos por aquí. Me tengo que hacer ahora... Tenemos un pocas piedras, eh, Este, ¿no? Herramienta de piedra. Una, dos. Y ahora hacha primitiva. Fea. Vale. Pues ya tenemos la hacha, otra vez. Primera joven. Google esta debería soltarla por aquí Por donde sea Aquí donde solté la otra o yo que sé Ahí Me queda Tridente No lo utilizo mucho el tridente La verdad No sé dónde soltarlo para no perderlo Como veis la oscuridad de la noche Como no pilláis la, la de esta de la luna la luz de la luna no, va, no vaya a ver nada ah, es que no quiero perder el tridente tampoco Bueno, nada, me lo, me lo dejo en la mano Vamos a fibrosa Tenía por ello una pila de fibrosa, no son de la de... Pero claro, ahora por la noche, bueno, no se ve la de aquí es la de la tela mismamente, esta misma Hacemos otra cuerda también Que tenemos que hacer algo más Pero ahora mismo no me acuerdo El martillo Vale Martillo El ahumador El ahumador Ahumador Vale, tres palitos Tres palitos, la vera Los palitos los tenemos por aquí Montón de palos, no sé si tenemos algunos sueltos. Sí, hay aquí uno Vale, estos son los. Ya se ha quedado ahí el montón de palos, no lo puedo mover. No, no se puede mo mover con el dedo. Ok, tío. Esta no se perdona. <risa> ok. La otra había dejado por aquí Soltamos por ahí Dos palomas, tampoco está difícil Venga, este de aquí Vale Venga, ya lo tendríamos por ahí Cojo la tela Ok Y ya tenemos aquí para fabricar el ahumador de carne Vamos a fabricación rápida Ahumador Ahumador de carne yo creo que esto es bastante necesario Ahora Nos giraríamos ahí hasta que nos deje ahí O lo mismo, no, no nos deja, No sé por qué Algo que le estorba, lo mismo el auto de leña ese O yo qué sé, tío Dios, por qué no puedo Ahí estaría Que qué no me deja? Ahí, ¿vale? Yo creo que está bien ahí Venga, estupendo tenemos ahí para Omar carne y que no se nos ponga mala. Y por supuesto... ...lo vamos a utilizar ya. Presidente. Al final... A ver, a ver, por aquí. De momento no voy a pescar. ¿Cómo vamos de comida y de...? Uf, chungo, ¿no? Vamos un poco. Espera otro poquito. A ver si llueve, tío, los suyos es que lleva. Vale. Vale. Un coco podíamos coger también. O lo que sea. Pero bueno. Vamos con la grita. Y vamos carne. Tiene palo eso. Más bien no, ¿no? Creo. Sí, un par de ellos tiene. Pues venga, a tratar de encender la. La fogata. Lo tenemos Esto. Joder, tío, no aparece el pipi Lo mismo por poner el destilador O lo que sea hemos fastidiado y el pipi, no tengo ni idea Pero bueno, espero que no Estoy obsesionado ya con el pipi Aquí la de la roca mismo, yo que sé Vale Ahora me equipo el Cuchillito Y vamos y vamos carne Okay. Oh, gross. Ese ya desaparece. No sé cuánta puedo colocar. A ver, carne mediana. Colocar, ¿vale? Creo que alguna más. Mm, vamos a probar otra vez el merricante pasando ahí. <ríe> ok, a ver se si llama. Ahí. Equipo otra vez la carne y colocamos. Creo que hasta 3 de carne nos deja. No tengo que meterle algún palo más, pero bueno. Vamos a eso ya otra vez. Aquí, Cro cross. Ah, no, ya no dice cross. Y otra palmerita. Merita que te voy a dar, eh. Ahí, eso no se perdona. Me lo murciélago yo. Venga, vamos a ver si se ahuma eso. Tres de carne que vamos a dejar ahí. Primero que se cocine y luego que se ahume. Venga, pues ahí van tres, eh. Ahí van tres. Seguramente tendremos que ponerle. Un poquito de palo antes de que se nos Acabe, ¿vale? Creo que lo que hemos Pero bueno, tengo aquí más palos Ok El equipo Y colocamos Reponemos Ahí, para que no Estaría bien quedarse por aquí Como está cocinando subiréis de lo de la cocina tenemos ya tres cuadraditos y medio a 10 de la noche yo esperaría aquí un poco y como tenemos coco cuánto, cuánto durabilidad tendrá ya el cuchillo muy poco Bueno, tiene bastante 81 vale 99 lo pegamos aquí vale lo recogemos bebemos esta es la fórmula vale solo, solo va a ver ahí Puede haber un par de coco ¿vale? Pero más no Ahora lo suelto Le pego otra vez ahí con el Con la chilla Ahí Uno, dos y tres Cogemos Y recogemos Pongo la pulpa Y a comer tan ricamente la pulpa de coco ¡Ay, que rico el coco! Venga Hemos llenado un poco, no mucho Ah, no, espera un momentillo Todavía estoy envenenado, voy a morir, voy a morir Esto <ríe> por el tiburón martillo que no me dejo ir a la otra isla Como veis la vida se me va agotando No me lleno Y es lo malo de esto Dios, esto que no se cocina eso, ¿eh? Bueno, no tenemos más Ah, por hoja de fibra Esta de palmera Ven para acá, amiga Ven para acá, te digo yo a ti. Ahí. Para que me dé lo de la cocina. Bien, hay uno. Vale, uno me lo voy a comer ya. Así que lo podemos coger. Se puede. Esta está cocinada, ¿vale? Esta me la cojo. Está cocinada. No ahumada, pero sí cocinada. Y como la voy a comer ya para recuperar salud y tal. A ver si me deja. Lo mismo con el veneno, no recuperamos salud. Estoy lleno. De comida de bebida. ¿Sube o no sube esto, tío? A salud Yo creo que no, ¿eh? A ver si me, se me llena ahí un poquito a, Al otro cuadrado Pero no veo yo que eso suba No lo veo Y yo creo que por el veneno Vale, hemos tenido muy mala suerte No sé si fue un... Serpiente marina O el pez león O fue la... La estrella de mar venenosa Dios, que chunga la estrella venenada. Esta de mar Súper chunga se Pincha para arriba, nada, no, no nos cura, eh Viendo que no nos cura y Aunque durmamos ni nada A ver ¿Cómo va esa carne? amigo? ahí se ha ahumado ya Ah no, mediana cocinada y Mediana cocinada, hay que esperar a que se ahume ¿Cómo va esto de, de palito? Va bien Pues venga Aquí de Farming No farming, no farming ¿Cómo que no? <risa> Tengo que farmear Aquí Vale, colocamos esto Y cuatro Equipamos Y colocamos Uno, dos Tres y cuatro se puede llenar con más fibrosa Pero no lo recomiendo No sé ni dónde he soltado ya las mías Así que... A ah, ver. Vale. El pipi que no crece, tío La hacha primitiva la tenemos ahí por si acaso Aquí no la sorté Las fibrosas Vamos eh. a dar más soga Yo la suelto aquí, vale Porque eso no viene muy bien Y mi cuchillo, tío Es este, vale, vale Que lo tengo en el cinto y digo así lo he perdido Vale ¿Se cocina o qué pasa? Mediana cocinada Pero no ahumada Hay que esperar más Por lo que veo Y el, el colector está sequísimo Eh, ¿eso qué? ha pitado, tío Mira, algo ha pitado, ¿eh? Veneno será Ya yes, tío, yo me iría a otra isla Pero ya, como vimos en la Anteriormente Al principio del vídeo, pues El tiburón no te deja lo no, que va a hacer un, la lancha también O algo la barca, pero bueno Vamos a morir envenenados No nos muramos, pues no hacemos otra partida Y ya está, esto es adquirir experiencia y tal Yo estoy muy verde en este juego Vale, así que tenedme paciencia Aquí deberíamos estar haciendo algo más Vamos rompiendo ese tronco Para los palos o algo No lo sé A ver cómo va la carne, tío Ahumador Mediana cocinada Pero no ahumada Yo creo que esté ahumada Ok Otra Jesus, tío! Me suenan los relojes por todos lados Ok, acaso no Ahora ¿Qué me está avisando el reloj? No tengo ni idea De que voy a morir Seguramente Hola, No Voy a morir A suerte, tío, vamos a morir Bueno, con la de hace de Aseca Esto no se puede Eh, árbol Árbol Le rompo árbol Ahí Ya corre los palos Yo que sé O lo cojo ya Si no lo que se me olvida Otra vez el, el reloj Yo creo que es que vamos perdiendo vida ¿Vale? Y nos avisa, ¿eh? Creo yo, ¿eh? En mi Esto que Había salido por ahí algo Vale Había salido Creo que está por aquí el palo Yo qué sé Ni idea Deberíamos hacer De leña ¿no? Lanzas deberíamos hacer un montón Pero bueno o ya como no con el PPS Es que no, no me sale, tío Debería de salir, vale, y no No sale No crece de nuevo Y encima nos pide dos Pues yo tengo uno Pero nos pide dos Primera, joven trae para acá Nada no, fibrosa Para la a joven Vamos a dejar esto Peladito, peladito Otra vez el reloj, claro ¿Por qué no? Todas sombra, no sé si quitarlo Va. Vale. Fuera Vale, mira cuántos palos Por ahí para coger Cuando nos deje, claro Alguna culebra Tentado, güey, creo que me falta uno Por ahí se habrá perdido o lo que sea, ¿vale? Pero bueno, no pasa nada Otra vez el reloj Yo creo que es por eso, ¿vale? Porque estamos envenenados y vamos perdiendo vida ahí constantemente Pero no puedo solucionarlo Vamos a ver este Aquí tiene esta ¿no? remediana, ahumada Bien, bien, Escogemos. De mediana ómada Recogemos Este Extinguimos Vale, para no gastar palitos Yo creo muy bien Una parte bien, por otra mal Ya mismo no tengo yo aquí Árboles Porque lo vivía de ato seco Creo que le da dado go menos golpe, ¿eh? creo, ¿eh? Ahí está mi. Para allá. Vámonos. La palmerita, ¿vale? ¡Eh! eh se ha quedado ahí. En el talar o algo. Pácame. Pues ahí. Eh. Creo que lo podemos arrastrar todo y. Y la podemos liar. Pues hoy mismo. Yo qué sé. Me la llevo para allá con la otra o. No quiero que me estorbe. Y se lleve objetos Ok Ahí mismo <risa> Con las palmerillas No hemos podido terminar el, el refugio Por no habernos hecho El martillo De una soga Y dos piedras Una soga, dos piedras tenemos sogas por ahí Yo creo que no Me había hecho un par de ellas Pero no sé Vale Piedras las tenemos Me faltaría la soga Vamos a fibrosa Vale Martillo Me pues martillo Vale, pues tenemos martillo Ok Las carnes deberíamos de guardarla Así que claro, tengo esto todo lleno Tenemos también más pues Esto de combustible, que a por aquí tirado Vale Este por aquí, me meto mochila Vamos a morir, vamos a morir Y la guardo, vale tenemos alubia y tenemos alubias y carne Ok Me voy a morir Este, soltar la batería Y este depósito también, fuera No lo quiero Ahora los palitos tenemos un montón de palos Vale Hemos ido A ver si me lo puedo equipar Y, y soltándolos por aquí Y una pilita ahí más o menos Ok Al final parece que voy a hacer una fogata aquí Con tanto palo Ok, ahí están todos Bueno Voy a morir, chavales No tengo no tengo el pipi ese, tío Es lo malo y no, no puedo Tengo aquí esperando uno, pero necesito otro Y no me toca Así que no podemos hacer nada Diría que ha habido otra isla, cual otro pipi, pero como, viste, que el tiburón no me dejaba, pues. vez me fui a nado, ¿eh? a una isla. Y llegué, llegué vivo. Pero claro. Ay, bueno. Iba con más madera, pero para qué. Muy mal. Me haber hecho una antorcha también Vale Pero bueno A ver, refugio, tío No le he puesto tuve ni techo, creo, ni nada A ver Ventana Creo que se gasta también tela al martillo este Vale Eh. Ok. Aquí trabajando en la noche. Porque luego por el día que te pega ahí al sol, que no veas al solano. Y. No deja todo. Calenturian, to ahí con la insolación. Ya voy a morir, tío. Esto es por coger un poquito de experiencia, chavales Ahí. Que los animales salvajes estos, tío No veas, tío, te envenenan un montón Pero bueno, es así el juego, ¿vale? Ahí tenemos ya esto me faltaría esta ventanita que la dejamos aquí a media Ok Tenemos ya Pise al reloj la otra vez, me pasaba lo mismo Y es por lo mismo que vamos perdiendo vida, ¿vale? Ya son las 6 de la mañana y no he dormido Ya ves cómo hago... El techo eh. Mientras, cuña, cimiento Suelo Paredes La puerta que todavía no la he hecho Pero bueno Puerta de tablones Pide la cuerda Peldaño, el año no estaría muy bien también este perdaño de tablones, tío. Este molaría, tío. Para subir ahí y no, no utilizar la, la barca. Techo, techo central. Esto es lo que hay que ver ahí. Necesitamos muchos palos. Solo tenemos esto, ¿eh? El techo central. Bueno, yo lo voy a intentar. Vale, cuatro palos. Vamos por los palos. A ver. Estos no Suelo tampoco Pared de marea No, no No me da a elegir lo que yo quiero Bueno, vamos aquí un poquito No sé Creo que eran cuatro Como ocho ¿O qué? Techo central, fabricar Vale, a ver esto como lo colocamos A ver qué leche de hecho no lo veo, techo central eh. A ver que Vamos a morir, tío Ay, el veneno, que chunga eh. Antes me había... Eh. Antes me había dejado, tío A ver, lo mismo lo tenemos que colocar Por aquí, de alguna manera, que me deje Eh Ahí Bueno, bueno estamos cuatro Creo, eh a ver, ¿sí llega aquí el martillo, ¿qué va? No llega Necesitamos cuatro tachos de estos, tío Hemos una casa muy grande también Sí, tío, cuatro tachos de Eso Ay, qué leche Venga, gírate o algo Colócate Colócate Perfecto Vale, voy a intentar Mirad la forma que tengo yo de subir aquí Vale, pero así va el tema Hola, Saúl Muy buena Necesito el pire Tenía que ir a la barca y pirarme otra vez O yo que sé, o irme a nada Porque vaya tela Y esto no sirve para nada El refugio es simplemente Ya, ya, yo estoy igual Muero cada dos por tres Estoy envenenado, voy a morir el hambre y la sed la controlo ya más o menos Tengo ahí mi ahumador y mi... ¿Vale? Faltaría dos, dos techos más Y esto se me va a quedar ahí Bueno, está guapa la cabaña <risa> Esto es lo que tenemos No sé si me ¿Esto me ayuda o okay. qué? Para la calor, ¿no? De deberíamos poner dos techos más, ¿vale? Es que voy a morir, chavales Necesito un pipi de tío. No, no lo encuentro Vale, voy a intentar llevarme esto Eh... El martillo que le den Lo dejo por aquí Me voy como una ración Y me la aspiro, tío Yo qué sé Vamos a buscar el PPS. Bueno, como tenemos ahí Es que voy a morir, voy a morir Indiscutiblemente Están todas las islas muy lejos que Ella quizá Yo qué sé, tío Y luego eso, qué Y volvemos primero algo más, tío, nos queremos llevar. Llevo el hacha. El cuchillo, el remo. Y el de este. Y llevo ahí. Provisiones, ¿no? Sí. Eh, pues venga. Vamos a morir otra vez. Pero es que me la tengo a jugar si no voy a morir envenenado igualmente, así que. Venga, te pego. <risa> Vámonos. Vamos a agarrarlo y quitarlo de aquí, de la costa. Cuidado la, la de esta, tío. Estrella de mar, venenosa. Va a venir ya el tiburón y me va a coger. Vámonos. Es que encima para subir no vea, ¿eh? Hay una manera más fácil de subir al bote que no está saltando. No lo sé. Vámonos. Vámonos. A ver si llego No sé si voy a llegar, chaval Ya morí aquí En mitad de la balsa, ¿vale? Envenenado Pero bueno Es que es muy raro Que en la, en la primera isla No te den las suficientes plantas Para, para hacerte el antídoto siguiendo, porque okay, yo no sé ni para dónde voy. No sé dónde voy ya. <ríe> Me pedí el rumbo. <ríe> Allí ¿dónde está el palo, que okay. Se puede morir aquí. Luego tampoco podemos hacer al reloj desde aquí cuando vamos navegando. Así que bueno. De un momento, de un momento a otro la palmo. da poco para palmarla me parece que está más, más cerca la de la derecha que la de la izquierda Y ahora es lo que digo Esta, pero bueno Ay, se quería que voy a morir, tío Qué juego más chungo, Saúl Vamos a tener que seguir ahí en el espacio En el No Man's Sky, que se me da mejor Tan, También es que no hemos puesto el modo superviviente Que seguro que el modo superviviente En, en No Man's Sky es más difícil, por supuesto el, Con la comida y el agua Bastante tengo el oxígeno y... Y toda la historia Ahora es un juego flipante también, ¿eh? El No Man Sky muy recomendable Si quiera puede verlo ahí en, en mi canal Lo estamos ahí subiendo ahí Una lista de reproducción, una serie como esta que estamos haciendo La verdad que nos, nos va un poquito mejor que aquí En el mar Sobrevivo mejor en el espacio que en el mar Mi idea es haberme quedado ahí en la isla Ahí hasta que fuéramos ha cogidos todos los recursos y todo Y luego explorar otra isla, pero claro, es que no... Como veis, bueno, por suerte el tiburón martillo este no me ha atacado Menos mal eh, no cantemos historia porque me ha parecido ver eh, por ahí una aleta Los tiburones suelen estar por aquí, cerca de la islita, ¿vale? O cerca del naufragio y tal Buah, voy a morir, tío, el reloj no para de avisarme, igual que la otra vez Es una lástima Pero esto es lo que hay Los venenos es lo que tiene Tardamos mucho también en llegar a una isla Tenemos que haber pillado la balsa, por supuesto Hacer una vela El, el timón El ancla, ya ves Un montón de cosas Y el ancla pide piedra, ¿eh? un montón de piedra Uno de los recursos más difíciles Mira, para matar los tiburones hay que buscar esa piedrecita, ¿vale? Porque en esa piedrecita nos podemos subir Y dispararle al tiburón las lanzas Ahora mismo no... Necesito el pipi planta del pipi Es una planta no la he escuchado yo en mi vida, ¿vale? Nada no más que aquí Venga, pásate ya, bandolero. Estamos aquí ya Al lado Ahora cuidado con la... Viene o no viene, Marquita ya. Cuidado, ¿eh? Que no me fío yo de... Me da igual que se voltee ¿Venís para acá? Ahí pará. Un chisso, tío <risa> Bueno, aquí lo bueno es Que vamos a poder coger Algo de plantita O sea, de roca Como veis No, pero Yo lo que quiero Es el pipi, Si no, vamos a morir ya Dios Que muero No sé pasa es que ya las cojo por inercia, cuidado con la mierda esa. <risa> dame un pipi, damos un pipi, tío. Cuidado con la estrella, además. Nueva isla, cuidado que también nos pueden salir a y tal. No es lo que queremos, pero ahí vamos. Cogiendo roquita. Ok. Pipi, pipi, pipi, pi. Ah, qué mal, tío. Ahí no hay, por supuesto, en la arena Tampoco es lo que queremos, pero bueno Ya me lo llevo, que las fibrosas también son muy difíciles de localizar Uf, Vamos a morir Luego ya no sé ni dónde está mi, mi esa pero bueno Mi isla Vamos lo que vamos El pepino, además Aquí, vamos a ver el pipi este Dime que es un pipi Pipi ¡Ay, no! ¡Gloria de la mañana! ¡Ay, el que el, el... ¡Ojo! ¡Me viene el, el cangrejo gigante y nos come, tío! ¡Ay, ay, ay, ay, ay! Pero bueno, yo que te echo hecho a ti, chaval. ¡Es el pipi! ¡Ay, ay, que me tengo aquí! ¡Otro cangrejo! Oh. ¡Ah, que me come, que me come! ¡Que me come! ¡Me comió el cangrejo, tío! He muerto. ¡Ay, por envenenamiento! Pero bueno, es que me ha atacado el... Me ha atacado el cangrejo, ¿vale? Así que bueno, pues cinco días hemos sobrevivido. Ah, los cangrejos, tenemos que haber venido también con lanzas, tío. <ríe> Para atacarle Ay, al cangrejillo, se me olvidaba ya el cangrejillo gigante. Pues nada, chavales, aquí lo vamos a dejar, ¿vale? No ha sido imposible. Bueno, imposible, que no he podido. Así que intentaremos nueva partida, que no tengamos tanta dificultad o algo, no sé. Por lo menos que no nos envenenemos. ¿De acuerdo? Pues nada, hasta aquí el vídeo de la stranded -D. No, frago, total, fail, epic fail. Con el cangrejo gigante otra vez. Y el veneno. Pues nada chicos, un saludito para todos, Peñitas. Espero que hayáis disfrutado de este vídeo. Un saludo para todos. Chao, chao. ¡Feliz fin